Todo el mundo pensamos o tenemos en la cabeza una prototípica, ¿eh? no pensemos justo cuando nos vamos de excursión o cuando hacemos la visita al museo, no, prototípica de nuestra actuación en el aula, ¿sí? de nuestra manera de proceder, todo el mundo la tiene pensada ya. Eh, vamos a hacer la prueba del algodón, vamos a ver si realmente esta actividad que yo tengo pensada comporta poner en juego competencias y las características de estas competencias, ¿sí? Vamos a ello. En esta actividad... Eh, lo que acaba aprendiendo el alumnado es transferible a otros contextos o solo tiene sentido en esa misma actividad que estamos desarrollando es decir se puede generalizar ese el uso de ese aprendizaje a otros contextos a otras situaciones a otras actividades o, o toma sentido única y exclusivamente en el momento en que yo planteo esa actividad si es así tendríamos que incorporar eh, elementos que posibilitasen la transferabilidad de ese aprendizaje. Es decir, que el uso que se pueda hacer de ese aprendizaje trans transfiera precisamente, es decir, se pueda trasladar a otros contextos. ¿sí? Que sean significativos y permanentes, es decir, que los aprendizajes que genera esa actividad, ese proceso, perduren, ¿sí? sean perdurables, sean significativos y por tanto, eh, Precisamente se instalen, ahora me sale la vena de psicóloga, ¿eh? se instalen en, en, en la estructura cognitiva del alumnado. No sé si os pasa, no, no hagáis la prueba porque es demoledor, pero a veces cuando te encuentras con tus exalumnos del curso anterior y les preguntas qué recuerdan eh, del curso anterior, piensas, ¿y qué hice tan mal? ¿Cómo puede ser que no se acuerden si estuvimos dos meses abordando este tema? Bueno, pues probablemente porque no han establecido vínculos entre el conocimiento previo y el nuevo contenido de aprendizaje y por tanto los aprendizajes no han resultado ni significativos ni perdurables en el tiempo. ¿sí? La significatividad también tiene que ver con el sentido, es decir, de qué manera el alumnado atribuye un sentido a lo que está aprendiendo. ¿sí? Y el sentido tiene que ver con la motivación. Y la motivación no es nada más que los motivos que el profesorado les damos a nuestro alumnado para aprender. El otro día eh, fue muy divertido, en una, estaba en una sesión de formación con, con profes de secundaria y, y el, un profe de historia se quejaba que es que su, su, su alumnado no estaba motivado para aprender historia. Y yo le, le interpreto bueno, no les interesa, no, perdón, perdón, me dijo, no les interesa y digo, bueno, pero es que el interés no es lo mismo que la motivación, es decir, cada uno puede tener sus intereses y a ti te puede interesar la historia o no te puede interesar la historia. Digo, pero la cuestión es, tú como docente, ¿qué motivos les proporcionas a tu alumnado para aprender? Es decir, reflexionemos sobre esto. ¿Realmente yo me planto delante de la clase y les explico a mi alumnado por qué tiene sentido aprender lo que vamos a aprender? Eso es motivar al alumnado. Por tanto, el alumnado no viene motivado a las aulas, es que no puede venir motivado, porque los motivos de aprendizaje se los proporciono yo. Eh, los aprendizajes deben ser productivos, pasamos ¿no? de, de entender el aprendizaje como algo reproductivo, es decir, donde espero que el alumnado reproduzca lo que yo le enseño, a que realmente sea capaz, de este paso más allá, de producir, ¿sí? producir elaborar, construir, nuevos eh, aprendizajes, nuevas propuestas, y por tanto sea un carácter más productivo que reproductivo. Y finalmente que sean funcionales, es decir, que tengan este sentido de uso, ¿sí? de uso, eh, no únicamente en diferentes contextos vinculados a, a su vida cotidiana, sino también un uso para realizar nuevos aprendizajes. En este análisis fantástico que habéis realizado eh, sobre la actividad en la que habéis pensado, se dan estas cuatro características...